Nos vamos de la Dayan a ver qué zapatos trae. A ver tus zapatos tienen qué? Brillos. Tienen diamonds. Tienen diamonds. Uh. Y uh. tiene BB y anda en um, silver. Y tu pantalón, ¿qué nos dices de tu pantalón? Dayan ya se está cambiando. Yo me estoy maquillando. Este estoy aquí tomando unos mates. Y mirando amigas. Este voy a llevarlas a a comer con nosotros y, y me las voy a llevar. Es, hoy es domingo y con todo esto... He tenido unas amigas que se han comunicado conmigo y me han dado el dato de dónde hay papel de baño porque nosotros no tenemos papel de baño, amigas. Ya cuando yo llegué, ya no había nada. Mm. <risa> ya no quedaba papel de baño. ¿no? Entonces, este queríamos ver si si encontramos y ya de paso les muestro las tiendas tampoco tengo verduras, no tengo, no tengo verduras no, no me queda este... nada bueno, amigas, acá estoy, me voy a poner mi maquillaje porque tengo un problema cuando me maquillo que no veo el doctor ya me dio la receta para, para, para mis lentes So, voy a ver si me hago unos contactos ¿eh? um, y si, si con eso eh, puedo ver porque me cuesta demasiado. No me voy a maquillar mucho, quiero ir así nomás. So, sí, amigas, les cuento que la gente está en pánico. Estamos apurados, este, tampoco me voy a tardar mucho maquillando pero les cuento que estamos en, en pánico. Yo no, pero sí, mucha gente está. Y la verdad que es para ponerse, porque la verdad que han exagerado o no sé. Yo pensaba que había mucha gente asustada. En realidad lo que hay es gente oportunista, amigas, que están tratando de aprovecharse de la situación, comprando papel que no necesitan. Y... Este y revendiéndolo entonces en este video los voy a llevar eh, mi esposito ha decidido que comamos afuera él se está bañando ahorita aquí lo tengo al lado no lo puedo mostrar porque está pero les dice hola chicas so, así nomás me voy a maquillar un poquito como para verme decente porque voy a estar yendo a comer afuera a ese lugar que me encantó y voy a volver les hice un videito por ahí y vamos a estar yendo a ver las tiendas amigas me las voy a llevar de tienda a ver si la cosa es tan así como la pintan a ver si compro alguna verdura porque me he quedado sin verduras estaba hablando con una amiga y me decía que que, que fuera al smith y que me fuera a ver porque parece que en una tienda que me dijo mi amiga parece que ahí hay eh, toallitas que necesito aquí tengo algunas pero ay ay aquí, pero necesito papel higiénico amigas ya me he bañado y necesito ir a comer queríamos hacer una carne asada pero la verdad que el viento está tan fuerte aquí en Utah está demasiado fuerte amigas entonces decir que no y les contaba en mi video anterior si pueden ir a ver, eh, pasen y vean mi video. Que estaba viendo, eh, parecía que a, aún en algunos lugares aquí no habían como todavía terminado las escuelas. Lo que pasó conmigo y con mis hijos es que yo veía que, que en algunos lugares aún no habían cerrado escuelas. Y la, la escuela de mis hijos era una de esas. Amigas. Voy a poner este brillito de Ipsy que me mandaron. Miren, amigas, qué belleza. Es, se seca rápido. Porque cuando... Me encantan estos mate. Porque cuando uno toma, tu taza no queda o tu vaso marcada. Y eso es espectacular. Me encantan los mate. Miren qué bonito. Entonces, amigas, les cuento que... Este... Yo veía que todas las escuelas cerraban y hay un videito que hice del día del, de, de, del libro, pasen y vean mi videito, les voy a dejar la tarjetita aquí de ese video en donde mi hija tuvo eh, el día del libro viviente y... A que vamos a la escuela íbamos a la escuela a, a su fiesta esto fue el jueves y les cuento amigas que a mí me habían operado la otra semana si ven mi video anestesia y la extraña reacción que tuve les voy a dejar en la tarjeta también eh, en mi otra tarjetita ese video vean mis videitos de los que le estoy hablando en ese video mi niña tuvo una representación de un libro viviente y, y yo tenía miedo, amigas, porque recién hacía una semana que, que yo había recibido mi cirugía. Aquí tengo mi aparatito, me lo cambió mi esposito, me ayudó. Después les voy a filmar cuando me lo cambio. Y ven cómo me he deshinchado, amigas, un poquito, pero mi ganglio sigue inflamadito un poco. Les voy a seguir contando que que todas las escuelas ya habían cerrado, de mis amigas y mis hijos eran los únicos que seguían yendo. Yo estaba un poco preocupada hasta que por fin el viernes dijeron se suspenden eh, el Parent Teacher Conference, se suspenden las clases del viernes y luego ya nos enteramos este fin de semana que ya era por tiempo indeterminado hasta que el gobierno diga y ahí se me prendió la lamparita amigas, me cayó el 20 y me fui urgente a comprar agua, bueno me quedé sin papel higiénico Creo que varios nos ha pasado. Coméntenme aquí abajo si les ha pasado que se quedaron sin papel higiénico. Amiga, ¿cómo están ustedes? Cuéntenme. Yo la única manera que tengo de saber cómo están es con sus comentarios. Si sos nuevo, mi canal nueva, si estás solita. Yo por suerte tengo mi esposo, pero tengo amigas que están solitas. Tenemos que ser solitarios y no entrar en pánico. lo que Debemos sí estar preparados y si alguna está solita, llamen a sus amigas, vayan a las comunidades. No se me paniquen. Y bueno, amigas, vámonos. Me voy a seguir maquillando para que nos vamos y les voy a mostrar los galanes después, a ver sus outfits para esta comida. Mantengan el buen ánimo. Yo me siento muy bien hoy, muy bien. Sigo con hemorragia, como les contaba en mi anterior video. Vean todos mis videos, suscríbanse y comenten la campana de notificaciones para que no se pierdan. este Voy a seguirles bajando sobre mi mi journey con mi enfermedad ya saben que mi video se trata de mi vida y de mi enfermedad si sos nueva y te suscribiste si sos nuevo eh, mis videos te muestro eh, les cuento que que en el 2013 comencé con un cáncer de tiroides y les estoy contando, ahorita estoy con un aparato que me monitorea el corazón, tuve una cirugía me sacaron dos quistes en el ovario y una biopsia, una histerectomía, hace dos semanas atrás no he parado de sangrar eh, voy a estar teniendo mi mamografía porque aparentemente tengo cáncer de seno en mi lado derecho entonces voy a estar siempre bajándoles videos, vean mis videitos que... Les dejo siempre en la cajita. También vean mis encuestas. Y déjenme saber de qué les gustaría que mi canal se tratara. De qué quieren saber de mi vida. Síganmelo en vivo. Suscríbanse, comenten, compartan. Bueno, amigas. Hola. Hola. Ahí está Jorge. Estamos saliendo. Nos vamos a pasear. Me las voy a llevar. A ver por qué tanto pánico. A ver por qué la gente está en pánico y vamos a ver si están así como cuentan es domingo que 14 digan hola chicos um, amigas me las voy a llevar porque miren aquí eh, este, en Utah está un día hermoso hoy está precioso el día hace frío está lindo soleado pero hace frío así nomás me voy con gordo y les contaba que sí me están hablando amigas diciéndome que por suerte hay lugares donde les llegan sus emails no sé ustedes comentenme si a ustedes también les llega su email con información de dónde hay papel de dónde pueden encontrar porque si sí, mi amiga me dijo en el smith en walmart vamos a ir a ver yo necesito agua tengo, pero quiero tener más porque como ahora escuché que se suspendieron ya las clases con tiempo indeterminado quiero saber bien si, si, o sea me voy a surtir porque vi que es un pandemonio y la gente está desesperada con mucho pánico, llevándose todo y no quiero ser víctima de personas inescrupulosas que ha habido, que he visto que revenden amigas la mercadería